con un video normal. Perdonadme que no haya videos estos días porque he estado muy ocupado, ¿saben? Bueno, muchachos, ¿me lo, me lo pueden? Eh... Este soy yo en realidad. Deberían saberlo. Bueno, como decía, este video va a ser un poco cortito. Y ustedes probablemente dicen, oye Luigi, ¿por qué dice que el video va a ser corto? Bueno, porque probablemente no quiere hacer el video más largo. En fin, dejémosles de chorradas y acabemos con esto. Aquí el vídeo de hoy, recuerden darle like, suscribirse al canal que me, que me apoya bastante y compartirlo con sus amigos. Aquí se despide Luigi Pro Gaming, Youtube y hasta la próxima.